ahora ustedes eh, bueno, no, no me la palabra eh, no están viendo eh, lo que estoy grabando ahí porque bueno, ahora se lo explico para un poquito que me acomodo okay. yo tengo acá un fondo no, que si ustedes no saben vayan a mi canal de youtube, vayan a ver ese video y van a ver el fondo este de luna se, se lo estoy dejando en la descripción esto, básicamente, así es que no, mejor no Eh vamos a, okay. Vamos a sacar ok, vamos a sacar vamos a poner eh, video vídeo mira okay, aquí acá a ver para que quiero ver algo video decorativo no a esto eh, fondo decorativo y subió me me meter un tiro en las pelotas dale, no. listo, no no? saco, saco no y pongo acá vida, el video básicamente, no, no. No, no, saco acá y pongo ¿vale? no, dale, no, hice? dale, ¿Qué dale, no, ¿Qué que, no? hice? ¿Qué, que no ¿qué, no? dice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué a ver, capaz que este canal, el canal se llama Música Reiki, que tiene ahí distintos fondos para, para, para poner, ¿no? Ah, ahí se los muestro, esperan Ahí está. Tiene este, tiene este, el de fuego, este que es el que uso yo, el de la luna, de los peces, este... Tiene demasiado. Estaba grabando algo de media hora y... Corro a la silla, se cae el celular, se me sale la batería y se me borró. Encima tenía un stream de dos horas que, que todavía lo iba a resubir. No terminé de resubir, se me borró todo. Todo. Cero, más redondo que un sims me quedó cero. no No A ver, estaba cayendo, ¿no? Y se me ocurrió la idea de si.. Este video lo he visto con filmora, pero me dio paja y dije, ay, me voy a dar paja. No, no lo tenía así porque no se me da la gana, entonces Como que... Ah. Uy, pero cuánto fondo. No, retruchete, no, retruchete, canal. ¿Cuánto video tiene? Música espiritual. Eh, ¿Qué es esto? Alta Z. No. Ahí está. Vamos a dejar este. mira al anillo Vamos a dejar este, que es mejor. mira Ahí, Ahí está, mira. Así. si así, yo digo, acá está el fondo. Lo muestro otra vez porque me encanta este fondo. No, este tipo... Qué lindo. O. Y si, sí, no se me cae porque lo agarro de un popsock Sock viejo. Obviamente vamos a. Vamos toma épica de este del coso. O sea. No sé una mierda. Aquí está, está. Y tenemos la consolita y todavía anda, a ver si anda. A ver si anda. te este bueno listo no se puede jugar así chicos hay mucho oraje. <risas> Y sí si solamente me pongo los auriculares para hacerme el capo, porque en realidad no está conectado a nada, así que... No. Es que estaba haciendo un stream por Twitch. Y si no vayan a seguirme, que lo... No, el... voy a dejar en la descripción el link, no, el nombre. Hay que hacer un poquito de ejercicio ahí con los deditos escribiendo, papá pa, pa, pa, pa. Hay que hacer un poquito de ejercicio. ¡No seas! ¡No seas! ¿Cómo no seas? Estoy usted voy a ir a tomar. Ok, capo, ya vine de tomar acá. Lo voy a agarrar bien porque si no, se me hace mierda. Igual te sonas indestructible, posto. Un día se me cayó de un segundo piso, no pasó nada. Claro, yo me caí todo, decía ahí. ¿Che? En mi cuenta de Twitch normalmente no subo streams. Porque no sé cómo subo streams, yo solamente me lo creo para partir la cuenta de algo, no sé. Mirá. Ay, efecto Efecto... No, ah, y me fui a poner las crocs. Me fui a poner las crocs. Porque si abría la heladera... La heladera... Descalzo, me quedaba ahí seco. Y no quiero, me quedaba seco. La verdad no me quiero morir. Mi vida es muy... Muy linda. Porque me morfé cinco empanadas y... Y después un cuarto de helado. Y después me morfé un... Mmm, más calzón, unos riñones, riñones, ¿por qué por favor riñones tu caníbal? Los no, raviones, raviones, dale. día podrá hablar bien? Los no, raviones, una manta, una semagoda, no sé. Pero lo importante es que sigo flaco. Bueno, eso. manden en así, mira. No, sí pongan screenshot ustedes quiero que me manden screenshot o sea eh, quiero que saquen sus screenshots y cuando tengo una cuenta en una red social cuando si algún día tengo eh, voy a poner ahí un mensaje diciendo eh, mandenme sus screenshots, mira saquen una un screenshot así mira Listo, ya sacamos sus su screenshots. Listo. Le dijo una hora con el fuego. Porque literal dura una hora. Se prende fuego de la casa, cuidado. Se prende fuego de la casa. Corre, viejo. O será la de la mañana y flashe que algo pasaba por ahí, ¿entendés? Pasé es que flashé porque yo creo las cosas paranormales. Yo siempre creo en las cosas paranormales. Como creo las cosas paranormales. Yo creo que pasan cosas paranormales. Y si creen cosas paranormales porque pasan cosas paranormales. Y si pasan cosas paranormales, creo en las cosas paranormales. Porque yo vi muchas cosas paranormales. Y si creo en lo paranormal. Eh... Si ahí está oscuro, ahí donde estoy apuntando, si ahí está oscuro, yo me meto y como creo lo paranormal, me da la sensación de que va a pasar algo paranormal. No sé si me entendieron. Pero, ah, todos son seguros. No sé si me entendieron, pero si por ejemplo, eh, si yo creo lo paranormal, se lo voy a explicar con más calma, si yo creo lo paranormal y ahí está oscuro... Y voy ahí, sé que va a pasar algo paranormal, por eso me da miedo ir, por, por, por si pasa algo paranormal, porque yo creo en lo paranormal. No sé, si, no sé. me trago en cualquier boludo y en alta frase, no, no me trae mira le voy a poner una música que estaba súper buena, se la recomiendo. Me estoy por quedar sin batería, así que hay que ir rápido. Ok, nos vamos a despedir con una música que me encanta. Básicamente yo sé que está en paso de moda, pero bueno. No para mí. ¿Eh? ahora van a ver lo que va rápido. Ojo.